escritor se convierte en minoritario autor de culto por sí solo. Es el lector que creyendo haber descubierto algo que los demás no merecen, lo resguarda del eco con celoso silencio. Y allí, en el anonimato, lo endiosa, lo alaba, se van a gloria de su hallazgo sintiéndose a la vez señor y siervo y lo ama. Hasta asesinarlo de hambre de cada 20 cosas que les cuento Hay un invento 10 parábolas e hipérboles Que tienen el cimiento filosófico En la historia de Saki. Algunos versos Siete son vivencias Les relato experiencias Que dejaron voy Y por eso se merecen ser contadas En el fuego en pleno invierno Como leyendas narradas Me quedan dos para contar Una es la crítica a la sociedad La ansiedad de los de arriba Costa del hambre de El infierno de otra tierra si defina el mundo nuestro El invento, la caverna Si Platón no describiera Queda una y esa una Me la guardo para la luna Mi contacto con lo mágico Y quien pueda Descifrarlo, salvo y de cada 100 personas, el un universo separado, sin maneras de entender, pero y de contarlo. Aunque les puedo contar algo, la verdad de cada 100 me importan más no. o menos 4 Máximo, hay una excepción, la conexión casi instantánea Que no. percibo cuando vivo la emoción sí, del que, que me, me habla Y me dice que me lee, me escucho, sus intereses están contados Pero es una dicha plena, ahí fuera Porque y y el mundo entero desplomarse Pero aquí con mi cuaderno yo soy invulnerable Y servicio a mí mismo, pero también al planeta El deseo de una realidad un poco menos muerta 365 días y ya ha pasado otro año Yo nací que yo no encajo el piso está firme pero no se escuchan pasos es una mentira nunca llega al punto exacto para tomar la decisión que afecte la situación y poder salir del fango siento que no respiro es el efecto secundario los pulmones ya no aguantan es lo que tiene inhalar y exhalar tanto humo de tabaco que todo va de 4 en 4 todo es más complicado de lo que te hacen creer que por aquí ya no hay atajos ya no es vivir es sobrevivir y la clave es el trabajo y te un rato, un rato, te vuelves anciano, que no que va, que tú puedes ser eterno, y la clave es la escritura, que con mi cuaderno, soy invulnerable, a cualquier atadura. ¿Con qué fin escribe usted? Escribo para ayudar a mi familia, a salir de la miseria, son familia numerosa, 7 mil millones de personas.